Hola familia, regreso con un nuevo video que me han pedido muchos jugadores, no he podido encontrar la forma de explicarles qué son los NFL Legits, los Legits de la NFL, espero que esta vez pueda explicar, creo que lo que tengo que hacer es primero explicarles cuál es el propósito final de todos estos Legits, creo ahorita voy a poder comprar, si se puede decir, no tengo UPEX pero les voy a enseñar el proceso. Los Legits son NFTs, como nuestras propiedades, como los exploradores, y todo mundo quiere tenerlos. Solamente hay cierto número de Legits. El propósito de comprar los más baratos, los de nivel más bajo, los esenciales, y les enseñaré un documento explicando los diferentes niveles. El propósito de comprar todos esos es tener un puntaje que nos ayude a hacer de los primeros para poder participar en estas ventas de los Legits que nos dejan comprar cuando hay un juego de la NFL. Por ejemplo, ahorita van a jugar Los Ángeles contra San Francisco en unas horas. Ya me registré y si quiero comprar aquí, como mi puntaje es muy bajo, como solamente tengo 305 puntos, 335 ahora cambió, ah, no sé por qué. Me tengo que esperar 30 minutos para comprar los Legits que queden. Si han participado en las ventas de las terminales del tren o del aeropuerto o en los Sparks, en los adornos de Navidad, nos registramos. Después nos llega un correo diciéndonos qué lugar tenemos. Al comprar todos estos Legits y nos regresamos a mi perfil, cuando compramos estos nos salen tarjetitas al comprar las cajas, los paquetitos, nos salen diferentes Legits de diferentes jugadores, de diferentes equipos. Lo que tenemos que hacer primero es escoger un equipo, nuestro equipo favorito, el que más nos guste. Y dependiendo del nivel de cada tarjeta, de cada legend, nos da 100 puntaje. No sé si pueden ver aquí, esta gorra solamente me da 125 puntos pero esta camiseta me da 180 el propósito es tener muchos de estos y que tengan el puntaje más alto individualmente si por ejemplo me voy aquí al equipo vamos a ver si encuentro un buen ejemplo ah mire tennessee digamos que quiero comprar los ledgets de los juegos es que son igual son son gorras son balones son camisetas, pero son más raras, son más especiales. Si quiero comprar esos Legits del equipo de Tennessee antes del juego, tengo que tener muchos de estos. Tengo que tener un puntaje muy alto para que sea de los primeros en poder comprarlos. Como mi puntaje es muy bajo con el equipo de Los Ángeles, me tengo que esperar 30 minutos. Si mi puntaje fuera de, no sé... 2.000 puntos, 2.500 y estoy en un, los primeros 5. Tal vez me dejen comprar 1 a 3 minutos después de que se abra la venta. De eso es lo que se tratan estos legits El propósito es ser uno de los primeros en poder comprar estos legits antes del juego. Si nos venimos a la tienda, ven aquí las cajitas. Cuando compramos estas cajas, traen legits de diferentes niveles de... Dependiendo del nivel de caja que compremos, hay cajas que cuestan $200, $300, hasta $1,400 dólares, pero los Legits que trae adentro tienen un alto puntaje. Eso nos va a ayudar a poder registrarnos, todo el mundo se puede registrar, pero nos va a ayudar a ser el primero o uno de los primeros en poder comprar los Legits del juego. Ese es el propósito principal de estos legits que nos ayuden a ser de los primeros en poder comprar los otros legits del juego estos legits son de la temporada pasada de 2020 los que podemos comprar ahorita son de la temporada 2021 ahorita van a ver una vez que nos dejen entrar no sé cuántos legits van a quedar pero van a ver los precios familia cómo están carísimos y van a ver cómo ya se vendieron muchísimos y se van a vender primero los Legits de los jugadores principales. En el documento que les voy a enseñar, donde vamos a hablar de los niveles, les voy a explicar cuál es la visión de Appland con estos Legets Que van a poder subir de nivel si nos los firma un jugador de ese equipo o si los combinamos, los quemamos, lo que le dicen así en el mundo de NFT se queman, los hacen más valiosos. Muy importante saber este concepto porque cuando hablan se asocie con un equipo europeo de, de fútbol, habrá muchísima demanda de estos legits del de fútbol europeo. Ustedes van a tener una gran ventaja porque van a entender el concepto y van a saber cómo comprar, cómo registrarse, cómo tener el puntaje más alto. Esto les ayudará muchísimo cuando pase eso. Lo que familia, vamos a regresar en 22 minutos para que vean el siguiente proceso. ¿Qué es lo que podemos comprar? ¿ok? Regresamos. Bueno, familia, ya estamos de regreso. Nos quedan tres minutos, pero quiero mencionarles algo antes que se me olvide. Para poder registrarse y poder hacer las compras de estos Legits, tenemos que estar en la ciudad Dónde está la tienda de la nfl cuánto tiempo nos queda 28 segundos así es que para registrarse tenemos que venir a la ciudad del equipo nos registramos normalmente un día antes dependiendo de nuestro puntaje que tenemos para ese equipo nos dirá cuánto tiempo nos tenemos que esperar para poder entrar a la tienda y comprar me tuve que esperar 30 minutos como vieron ahora sí me vengo aquí me dice soon ¿Por qué no me deja? Miren, Yo tengo que... Ah, miren, miren, miren, miren. Tengo que esperarme 12 minutos más. Me dio dos tiempos. El primero es para, re, para registrarse. Tenemos 24 horas para registrarnos, algo así. Después me dijo que me tengo que esperar 29 minutos. No, media hora. Ya pasó la media hora. Y ahora me dice que tengo que esperarme otros 12 minutos para poder comprar estos. Pero este es el propósito de los Legends, familia. Llegar a esta sección y ser de los primeros. Creo que es la forma más simple de explicarles esto de los Legends. Si quieren tener Legends especiales únicos, porque son, solamente hay uno de estos: una gorra de este jugador, una camiseta de este jugador, para este juego. Creo que cuesta más caros porque ya es la postemporada. Por eso. Bueno, regreso en 11 minutos para que sigamos con esto, familia. esperamos familia que llegue a cero pónganse a pensar si van a poder invertir en esto una vez que terminemos en esta sección les voy a enseñar una página de Aplan donde hablan con más detalle sobre los Legits ahí van a encontrar los precios de las cajitas importante saber cuánto dinero le van a meter a esto si deciden coleccionar estos NFTs todo este proceso que se tiene que hacer, comprar las cajitas, formar un equipo para que tengamos un puntaje muy alto, para que cuando nos registremos y llegue la hora de poder comprar en esta sección, seamos de los primeros en comprar los Legits de los mejores jugadores. Es lo que queremos. Porque si hacen esto con un club europeo, donde está jugando ahorita Ronaldo, ¿qué Legit prefieren comprar? ¿El de Ronaldo, su camiseta o la del portero? ese equipo claro que será la de Ronaldo pero para poder comprarla tienen que tener el puntaje más alto para ser de los primeros vamos a ver wow Esta, este balón en un juego de la temporada regular lo vendían por 8 millones de Upex creo aquí tienen las posiciones 120 cuál es el más caro dónde está el mariscal el quarterback este es de la reserva y siempre queremos comprar el de los mejores jugadores. Los más baratos son jugadores que son de reserva. Los tienen por orden alfabético. 120, 800. Ah, ah, no. Este es un defensor. Ah, aquí está. El Matthew Stanford. No tengo suficientes UPEX. Pero miren, ¿cuánto tendría que gastar si quiero comprar esta camiseta de este jugador? que Es un legend muy especial. Esto sale muy caro. Si quieren comprarse uno de estos Legits, le calculo, tal vez, no sé, familia, entre 15 a 20 millones de UPEX. ¿Será mucho? Tal vez es mucho. Vamos a poner entre 5 a 10 millones de UPEX. Si quieren tener la oportunidad de comprar la camiseta de este jugador, que es el, el mejor jugador del equipo, o si quieren comprar el balón. Sí, va a ser entre 15 a 20 millones, porque si quiero comprar ese jugador que les enseñé, cuesta 6 millones de UPEX, más lo que se tuvieron que gastar para armar el equipo de Los Ángeles y tener el mayor puntaje para ser el primero en comprar la camiseta de ese jugador o el balón. Sí, mínimo se van a gastar 15 millones a 20 millones de UPEX. ¿Vale la pena? No sé. Es una decisión que todos tienen que tomar. Lo que sí sé que en el documento que les voy a enseñar, que dice que vamos a tener la oportunidad de que los jugadores no sé pero uno de los jugadores van a, nos van a firmar las gorras o las camisetas digitalmente eso hará que el valor de este NFT suba muchísimo más me imagino que el, el balón del Super Bowl en dos semanas saldrá entre 30 millones de UPEX hasta 40 millones de UPEX creo que sí se están pasando pero como están siendo negocios con los de la NFL la sucesión de los jugadores tienen que darle su parte a ellos Muchísimo, muchísimo dinero, familia. Pero es necesario que sepan la mecánica porque cuando hagan esto con un club europeo de, de fútbol, en mi opinión, habrá mucha más demanda. No sé si le bajarán los precios o no, pero es necesario ser de los primeros en poder llegar a esta ventanita para poder comprar las camisetas, las gorras, el balón de ese equipo. Otra cosa también, antes que se me olvide, en... En uno de los documentos decía que, digamos, por ejemplo, que ese jugador, el de los 6 millones, el Mariscal, el quarterback, el Matthew Stanford, digamos que se lastime que no pueda jugar. Si eso pasa, nos van a regresar nuestros UPEX. Así me pasó cuando traté de hacer el video por primera vez hace un mes. Compré la camiseta de un jugador por 180 mil UPEX. Tuvo un buen juego, era un jugador defensivo, pero... Cuando me llegó el correo, me habían dicho que no podían calcular sus estadísticas. También es, es otra cosa que dice el documento, que si no juega o que si no pueden calcular las estadísticas de ese jugador, nos regresan nuestros UPEX. Y fue lo que pasó. Este es el propósito de comprar los Jets, de tener el mayor puntaje, para ser el primero de los primeros en poder comprar estos, que son los más exclusivos. Es todo Na nada difícil, lo más difícil es juntar los supex La verdad, no sé qué tanta ganancia le puedan sacar a esto. ¿Quién me iría a comprar un balón de estos en el mercado secundario por 25 millones, 30 millones de UPEX? Dicen que en el futuro vamos a poder vender estos, no solo intercambiarlos, pero están carísimos. La verdad, no para mí no vale la pena, no tengo ese tipo de dinero espero que me haya podido explicar esta vez creo que esta vez sí lo, lo pude hacer ahorita lo que vamos a hacer nos vamos a ir a la página de Appland para que les enseñe esa página donde tienen que leer con más detalle les explican más y creo que con eso van a poder tomar una decisión que si van a seguir invirtiendo en esto porque muchos de nosotros solamente compramos por comprar para ver qué era todo esto pero creo que gasté como 300 mil UPEX y no sé si los voy a poder recuperar. Si es que, vámonos a la página. Bueno, familia, aquí estamos en la página oficial de Aplan. Si se vienen a las guías y tutoriales, aquí está la sección de los Legits. Hay muchísima información. Aquí habla de todo sobre los Legits. Recomiendo que lean esto para que lo entiendan un poquito mejor. Sobre la estructura de estos NFTs. Por lo que quiero que pongan atención. Esta sección que habla sobre las cajitas de los Legits. Aquí habla sobre cómo registrarnos para la venta. La que estábamos viendo en el video. De esos precios tan locos. Y otras cosas más. Ah, miren. Aquí está sobre cómo se pueden combinar los de para hacer las réplicas. Esto aún todavía no lo leo. ¿Me vieron? Como les he dicho antes, por eso me gusta hacer videos para ustedes. Porque aprendo también y veo cosas que no leí antes. Pero pensé que había una sección donde nos hablaban sobre los precios. Quiero que vean los precios. Para que vean si conviene invertir en esto o no. No, no sé. Pensé que lo había visto. Pero bueno. Vamos y les enseño, les enseño un documento donde dice la traducción para que lo lean y les voy a decir dónde lo pueden encontrar. Bueno familia, vénganse al canal de Discord en los eventos de Ablan. Aquí arriba a mano derecha escriban legends o oh, aquí en los resultados que les dan encuentren un mensaje que puse el 7 de septiembre que dice ya subí el documento, el que dice Apland Legits, aquí está bájenlo, es un PDF para que lo lean con más calma pero ahorita les enseño de qué se trata lo que quiero explicar, ya el video está muy muy largo pero lean esta historia les va a dar un ideal sobre la visión de los de aplan con esto pero vamos a tener uno, dos 3, 4 hasta ahorita, cuatro niveles de Legends. Si le podemos decir así, están los esenciales, los que compramos en esas cajitas, los más baratos. Ese es el nivel, nivel número 1. Estos son los que dan puntaje más bajo. Después están estos, las réplicas. No sé por qué no las pusieron en orden, pero pensé que las réplicas eran más valiosas que los mementos, pero no. Pero las réplicas. Se obtienen, como vimos hace ratito en la página oficial de Aplan, cuando se queman, cuando se juntan las, las, los esenciales. Esto hace que hagamos un nuevo NFT cuando quemamos diferentes, no sé si son diferentes Legits o tienen que ser los mismos legends. Por ejemplo, uh, el Tom Brady. Cinco legends de Tom Brady para hacer uno. Aún no lo bien cómo se va a hacer eso. Pero esto es el segundo nivel, por lo que le entiendo hasta ahorita. Si ustedes lo entendieron de otra forma, déjenoslo saber en los comentarios. Después están los mementos, que se pueden comprar en cajitas especiales. Las cafés y las negras, esos cuestan más caros. Yo tengo dos, porque compré dos cajitas que costaban 80 mil lupes. Estos van a tener estadísticas de cierto jugador del año 2020. Pero recuerden que cuando les enseñé cómo comprar los jets, esos que están carísimos, al terminar el juego, si ese jugador tuvo un, un buen juego, se los van a entregar con estas estadísticas. Será del año 2021. Van aquí a ponerle como llamas aquí como le dicen aquí en Estados Unidos que estaban en fuego el, el jugador hizo algo maravilloso esos son los mementos de la temporada regular los que acabamos de ver hace unos minutos son los mementos de la postemporada por eso están muchísimo más caros porque se supone que son más valiosos este es el nivel 3 el nivel 4 que no sé cuándo lo van a hacer vamos a tener la oportunidad de que jugadores de la NFL nos den sus autógrafos en nuestros Legits. Lo que sí no sé, familia, es que si sí van a ser los Legits esenciales, las réplicas o los mementos. Si serán los tres, cualquiera de los tres, o solamente serán los mementos. Siempre he estado pensando que serían los mementos porque esos son carísimos, si voy a pagar tanto dinero, quiero tener una mayor posibilidad de que mi inversión pueda ser autografiada por uno de los jugadores de la NFL. Pero aún no explican bien, o tal vez ya lo explicaron y no he leído bien cómo van a hacer esto. Pero esos serían los que van a valer muchísimo más, más que los mementos. Porque van a ser autografiados digitalmente por los jugadores de la NFL. Y dejen, busco algo. No sé si tengamos miembros aquí que coleccionen autógrafos. Por ejemplo, estábamos poniendo el ejemplo de Ronaldo. Si un día los de Aplan se asocian con un club europeo o una liga europea, vemos de ejemplo que ese, en ese equipo juega Ronaldo una camiseta, miren, autografiada por él, $1,700, ¿verdad? No son euros. Creo que eso es lo que quieren hacer estos NFTs cuando los de la NFL nos den su autógrafo hará que este NFT suba de valor. Pero como vimos, esos NFTs costaban 6 millones de UPEX, que es muchísimo. Y Ronaldo, una camiseta firmada, solamente cuesta 1,700 dólares. Pero tenemos que pensar una camiseta que las usó durante un juego y si tuvo un juego espectacular y alguien obtiene esa camiseta firmada por Ronaldo creo que sí valdría unos 7 mil 8 mil dólares, no sé, tal vez me estoy pasando muchísimo, no sé nada de coleccionar artículos deportivos pero más o menos creo que es esto lo que quieren hacer los de Apple. y ya con esto me, me despido pero les quiero decir que en el futuro vamos a poder decorar dentro de nuestras casas. Otros jugadores van a poder visitarnos, van a poder entrar a nuestras casas. Vamos a poder ver cómo decoran las casas. Si yo soy fanático de Ronaldo o un jugador de la NFL y tengo un cuarto especial donde tengo todos mis NFTs firmados. Imagínense, sería la envidia de todo de toda la calle, de todo el barrio. Así es como tienen que empezar a imaginarse el metaverso. Si es que en 3, 5 años aún está el juego, los de Apple están invirtiendo en la tecnología para crear un metaverso real, estaría bonito entrar a la casa de nuestro amigo Messi, siempre Messi, y ver que tiene su tarjetita de NFT de Ronaldo firmada, ahí enfrente de la chimenea, arriba de la chimenea, porque sé que le gusta muchísimo a Ronaldo. Esa es una de las visiones de los de Appland. Pero ahorita, en el momento, estos NFTs no tienen utilidad. Así es que piensen bien si van a poder invertir tanto dinero en estos Legits, porque lo que queremos hacer es ser uno de los primeros en poder comprar esos mementos de las camisetas las gorras los balones que salen durante cada juego porque esos valen más y ya mencionamos que nos vamos a gastar muchos dólares miles de dólares para poder comprar esos mementos especiales que salen durante los juegos espero que esto les está ayudando familia espero que no los haya confundido Realmente les recomiendo que lean la página de los Legits de Ablan. Si en la vida real se dedican a coleccionar artículos deportivos, tal vez este sea un negocio para ustedes. Siempre hay que estar viendo cómo podemos hacer negocios con todo lo que sale en el juego. Bueno, familia, gracias por acompañarme como siempre. Los esperamos en el Discord. Cualquier pregunta, estaré en el Discord se me hace más fácil responderles sus preguntas por ahí, pero si no, aquí en los comentarios déjenme saber si van a invertir en los legitts de la NFL o si prefieren invertir en legitts de fútbol o sea de Sudamérica, europeo. Déjenmelo saber. Y si creen que estos precios que vimos están bajos o están caros. ¿No, familia? Un día de estos nos vamos a reunir en una de mis casitas. Espero tener una más grande para que todo mundo tenga donde sentarse y tomarnos un cafecito para platicar y pasarla bien como siempre. Hasta luego familia, que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.